Estamos aquí con Catalina, que era... Bueno, se encuentra un poquito mejor. Sí. La limpio, si quieres, a ¿Se si me alcanzan las gasas y el alcohol? Él hemos estado haciendo mucho calor estos días. Y la verdad es que es eh, es complicado, sobre todo para los animales que tienen problemas, porque Catalina tiene sus manitas deformadas y no se puede levantar bien, está sangrando tanto porque al final... El anular. Eh, no tiene facilidad para levantarse, aunque estamos haciendo turnos para levantarla a primera hora de la mañana, a mitad de la mañana, al mediodía, a primera hora de la tarde, a última hora de la tarde... Eh, <coughs> Eh, pues el calor la afecta y cuando han entrado a ponerle ¿qué a ponerle el desayuno ha sido más tarde ¿no? más si tarde era... hacer un control de los sí. que ayer ya estaba un poco de atadilla y hoy la pues han encontrado pues eso pues que estaba respirando fuerte con dolor ya porque ya tiene medicación para sus manitas ¿no? porque le duele eh, y, eh, de a por una aguja, porfa, en la enfermería, ¿vale? Que hay que poner una aguja y un tapón. Una aguja amarilla, por ejemplo. Y lo pones así, lo has... Perdona, que es que estoy. <risa> eh... Y un poco de deshidratadilla. Y bueno. Y lo mejor que se pueda hacer, pues como con Sandrita, el otro día. Yo, en base a la experiencia que llevamos aquí, que ya son muchos años cuidando animales con muchos problemas pues al final cuanto antes actúes y más mejor actúes, eh, pues mejor. Así que hemos venido, le ha puesto Yone un catete y le estamos pasando medio litrito de suero con vitaminas y con electrolitos y todo esto. Y la verdad es que ya está mucho mejor, ¿eh? La veis porque, mira está comiendo y tal. Pero sí, es un poco por informaros de que todo el trabajo que conlleva estar pendientes y que al final es una responsabilidad muy grande cuidar de animales que están mal, que tienen problemas, y que además muchas veces no pueden hablar y, y que están haciendo unas temperaturas de hoy extremas y que es muy peligroso para ellos. Así que muchas gracias a todas las personas que nos apoyáis para que podamos estar aquí, para que podamos comprar todo, la verdad, eh, para atender una urgencia y, y bueno, y que estáis ahí. Muchas gracias, aquí vamos a seguir trabajando con todo lo que nos queda de verano, que no es poco y acaba de empezar y está siendo un poco terrible.